La jornada pasada, la cuñada de Juan Carlos Herrera prestó declaraciones de manera voluntaria ante la Fiscalía por la segunda explosión en Oruro, registrada durante el carnaval. Esta brindó información legal en calidad de testigo. Sí, la declaración lo más relevante que ella habría, había hecho su deposición eh, declaratoria es eh, que su hermana eh, sufría violencia física, psicológica y tal vez hasta sexual por parte del señor Juan Carlos y que esto era algo recurrente Y ustedes saben que eh, la violencia intrafamiliar inicialmente puede concluir hasta en un feminicidio. Según señaló Amanda Valderrama, su hermana que falleció en la explosión sufría violencia psicológica, física y sexual por parte de Juan Carlos Cedera. Lo que entendemos es que en su declaración ella más ha manifestado la relación que existía entre su hermana y su cuñado que actualmente está prendido y que incluso era conocimiento de la mamá. Ella conocía de ese tipo de agresiones físicas y psicológicas a las cuales era sometida la señora Giselle. Aún la policía investiga la relación de ambas explosiones registradas en Oruro, que dejó un saldo de 12 fallecidos y más de 60 heridos. Claro, eh, eh, lo que está realizando es eh, dos investigaciones, pero que las mismas tienen relación una y la, entre la otra, y la primera y la segunda explosión. Nos sirve cualquier información que nosotros tengamos de la primera explosión para eh, relacionarla con la segunda.